La noticia del día de hoy la más impactante en a nivel nacional, en la farándula, eh, que es la, el accidente lamentable de Rochi. Rochi RD, eh, un joven muy trabajador. Eh, Muchas personas, usted puede caerle mal o bien su música, eso no tiene nada que ver como, personal, como su personalidad. Porque Rochi es un muchacho que, que desde abajo ha salido eh, a trabajar en la música con sus códigos callejeros, lógico, porque son sus códigos callejero, ha trabajado, pero lamentamos lo que sucedió con Rochi. Y según la nota, leída por mi hermano Fuego a la Lata, eh, que recibe, de la noticia que se recibió de Rochi, eh, ahora mismo me dicen que Rochi está respirando vía una máquina. según ah, Eso fue Santiago Matías que subió en su Twitter. Su estado de salud está muy mal. Así que las personas, tenemos que orar por Rochi. Rochi es un fajador mucha gente depende de Roche en el sentido de equipo de trabajo eh Ahí estamos viendo las imágenes. Esa, ahí está la imágenes cuando Roche Rochi, eh, trasladado, según aquí, en la nota de mi amigo Fuera la Lata, que decía ahorita, fue intervenido quirúrgicamente en este momento en el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago, donde fue ingresado esta madrugada, junto a dos acompañantes tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista de Aguarte. Tramo Pontón Navarrete, el vehículo del intérprete de Soy Infeliz, impactó una camioneta cargada de vegetales, eh, y, y eso es lo que tengo. Bueno, ya lo dice, dice wow, el público, el portal test, eh, testigo.com. Ambos vehículos sufrieron daños eh, considerables. Es lamentable, señores, porque estos muchachos eh, que van a discoteca eh, de noche, de madrugada, eh, en la madrugada, eh, salen tardísimo. De, de esos eventos, y se le, como dijo el Alfa en, en una publicación, dijo que a veces se le cruzaban vacas, eh, a veces se le la pista estaba mojada. O sea, yo que he manejado a veces de noche es dificilísimo. O sea, estos muchachos tienen hasta cinco, en una sola noche tienen hasta cinco y cuatro fiestas. Y es es, es, es lamentable. Y es muchos muchachos que salen a trabajar, a buscar su sustento. A usted no le gusta su música, eso no es un, eso no es un problema. Los muchachos son trabajadores, son fajadores. Están desde madrugada trabajando a que, hasta que salga el sol buscando eh, pa, pa hacer un par de fiestas para poder echar adelante. Y es lamentable lo que le sucedió a Rochi. Y, y por vía Rochi están comiendo mucho mucho, mucho muchas personas. No, y hay un equipo de trabajo Creo. que depende de Rochi, señores. Y, y bailarinas, y DJ. Hay muchísimas personas. Entonces... Queremos que ojalá, Rochi es una excelente persona, eh, lo entrevisté en Los Soberanos, el tipo fue muy amable conmigo, sin duda le queremos pedir que todo, no, todos los jóvenes, todos nosotros que seguimos a, a, a Rochi, nos mantengamos en oración. Rochi, eh, es lamentable lo que publicó Santiago Matías, de decir que ya, que está respirando por vía de una máquina, o sea, eh, Ojalá que Dios eh, eh, ayude a recuperar a Rochi, así como lo hizo con mi amigo Black Point. Y yo creo, yo creo y, y sé que Dios va a pasar su mano con nuestro amigo Rochi y que esté mejor. Así como está Omega, creo que está un poquito enfermo también. Rochi es un titán, ¿sabes? Rochi se va a recuperar de esta. Rochi nos va a dar buena música. Todos tenemos que poner esa fe y orar a que Rochi esté mejor. Eh, de verdad, eh, me gustó la, la actitud de los urbanos Todos los urbanos se unieron Están unidos para, para pedir oración Por este ponente de música urbana Que es Rochi RD Vía el lápiz consciente, muy maduro Vía a, al alfa, muy maduro eh, En la manera en que se expresaron Por su, su colega, que es Rochi Y Rochi no es una persona que le hace mal a nadie O sea, Rochi no, nunca le ha hecho mal a nadie Es una persona buena, una trabajadora trabajo, una... Trabajadora de verdad, de verdad, deseamos, lo, deseamos que se recupere Rochi, que se pare de esa cama y que le dé lo que le sabe hacer, dar el pueblo, la buena música, siendo el líder número uno. La verdad que sí, Rochi es el número uno ahora mismo en la música urbana de la calle. Entonces, Rochi, necesitamos que de verdad se recupere Rochi. Eh, vamos con lo tuyo, Neto. Antes de... Eso, eso así. Eh, pedimos que... Se recupere, pronta recuperación y a todo el equipo, porque hubieron más afectados también, uh -huh. que Dios sí, le paso su bien. mano y que se pare de ahí, porque y, de pues Rochi depende muchas personas. Y, y, y, y por favor, este país tenemos que hacer conciencia con los accidentes automovilísticos. Yo mismo a veces hago cosas irresponsables. Tenemos que buscar una forma de que el tránsito dominicano no nos dé tantos oh, muertos como nos da. Todos los años y, y sigamos siendo los países líderes en, en, en accidentes de tránsito. Por favor, de verdad, nosotros los dominicanos tenemos que hacer conciencia de eso.